Los seguidores de la astronautica volvemos a estar de enhorabuena. Lego ha sacado un pack de cuatro personajes clave en la historia de NASA. Y además, a pesar de que durante mucho tiempo el papel de las mujeres en todas las ciencias ha sido menospreciado, y para demostrar que ello no tiene fundamento, esta caja de Lego se centra en cuatro mujeres pioneras en su campo. Se trata de Nancy Grace Roman, Margaret Hamilton, Sally Wright y May Carol Jemison. En este vídeo aprovecharemos a hablar de la obra de estas cuatro mujeres mientras montamos estos sets de lego. Por orden cronológico, la primera mujer de la que hablaremos es Nancy Grace Roman, a la que también se la conoce como la madre del Hubble, ya que planeó y estableció el programa del telescopio espacial Hubble, convenciendo al Congreso de los Estados Unidos para que lo financiara. La doctora Roman fue la que puso en marcha el programa de NASA de observatorios espaciales desde que entró en la Agencia Espacial en 1959, convirtiéndose en la primera jefa de astronomía, física solar y relatividad y primera mujer ejecutiva de NASA. Puso en órbita varios observatorios solares, satélites astronómicos y satélites de observación de la Tierra. Por ejemplo, aparte del Hubble, también puso en órbita el satélite COBE, que confirmó la teoría del Big Bang observando el fondo cósmico de microondas. Además, también diseñó varios experimentos a bordo de los programas espaciales Gemini, Apollo, Skylab y Spacelab. Antes de trabajar en NASA, obtuvo el doctorado en la Universidad de Chicago y de allí pasó a trabajar en el observatorio de Yerkes y luego al de McDonald's pero al darse cuenta que una mujer en los años 50 no podía obtener plaza fija en una universidad norteamericana, decidió presentarse a una plaza de jefa de astronomía de la NASA, y gracias a ello, ahora tenemos la posibilidad de observar el universo en mejores condiciones. La segunda mujer de NASA que veremos es Margaret Hamilton, que desarrolló todos los programas de navegación a bordo del programa Apollo y Skylab. Tuvo que aprender ciencia computacional e ingeniería de software por ella misma mientras trabajaba, ya que estas disciplinas no existían en los años 60. De hecho, fue ella quien acuñó el término ingeniería de software, así como todos los métodos, los estándares, las reglas y herramientas para desarrollar los programas de vuelo. Gracias al sistema de excepciones y documentación creado por ella, pudieron entender rápidamente el significado de dos mensajes de alarma que saltaron en el Apolo 11 tan solo 3 minutos antes de alunizar. Al astronauta Booth Aldrin, sus superiores le habían pedido innecesariamente encender el radar, ya que, aunque no era necesario durante el descenso, podría ser útil en caso de tener que abortar la misión. Pero esto provocaba hacer trabajar a los ordenadores demasiado y llenar su memoria, quitando recursos al control del albumezaje. Por eso saltaron las alarmas. Una vez entendido el problema, gracias al trabajo de Hamilton, se apagó el radar y se procedió al descenso sin problemas. En 2016, Margaret recibió de manos del presidente Barack Obama la Medalla Presidencial de la Libertad. La imagen con la que ha sido inmortalizada en el set de Lego muestra el lote de libros con los programas de navegación hechos por ella y su equipo necesarios para controlar el Apolo. Una vez cancelado el programa Apolo, se puso en marcha el programa del transbordador espacial que se podía reutilizar en varios vuelos. Sally Wright fue la primera mujer norteamericana en viajar al espacio en 1983, antes de ella, ya habían viajado al espacio dos cosmonautas soviéticas, Valentina Treschkova, en 1963, y Svetlana Savitskaya, en 1982. Sally Wright aún mantiene el récord de ser el astronauta más joven en ir al espacio, con tan solo 32 años. Voló dos veces en el transbordador Challenger, y se entrenaba ya para viajar una tercera vez cuando ocurrió el accidente del Challenger en 1986 donde murieron todos los astronautas que viajaban en él. Dada su experiencia con el transbordador, formó parte del comité que investigó el accidente del Challenger. Años más tarde, en 2003, también participó en la investigación del desastre del transbordador Columbia, que también explotó, siendo la única persona que participó en los dos comités. Al ser la primera astronauta norteamericana, tuvo que soportar preguntas ridículas de parte de los periodistas, como si el vuelo afectaría a sus órganos reproductivos, o si cuando algo fuera mal en la misión, se pondría a llorar. Pero de hecho, Sally Wright inspiró a toda una generación de mujeres que veían que se podían dedicar a aquello que quisieran, incluido ser astronauta. Una de estas mujeres inspiradas por Sally fue May Carol Jameson, la primera astronauta afroamericana, también incluida en este set de ley. May Jemison, de pequeña, ya quería ser científica y cuando se lo dijo a su profesor, él le contestó ¿Querrás decir ser enfermera, no? Durante los vuelos del programa Apolo a la Luna no entendía, cuando veía la televisión, por qué no había mujeres en ellos. Entró en la Universidad de Stanford con 16 años, donde obtuvo el grado de Ingeniería Química a pesar de que sus profesores la menospreciaban tanto por ser mujer como por ser afroamericana. Después, se doctoró en Medicina en 1981 en Cornell y estuvo en Liberia y Sierra Leona ejerciendo de doctora. En 1983 el vuelo de Sally Field en el Challenger hizo que quisiera ser astronauta como ella. El accidente del Challenger retrasó su incorporación, pero finalmente viajó a bordo del transbordador Discovery en 1992, donde hizo varios experimentos médicos y biológicos. Mel Jamieson era una apasionada de Star Trek y la Teniente Uhura. Así que cada vez que empezaba su turno en el transbordador, decía la frase «Todas las frecuencias de llamada abierta», tal y como decía Ojura en la serie original. En 1993, al volver de su misión, fue invitada a aparecer en la serie de la nueva generación de Star Trek. Dejó NASA en 1993 y actualmente tiene nueve doctorados honoríficos en ciencia, ingeniería, letras y humanidades. Estas cuatro mujeres son solo una muy pequeña muestra de toda la cantidad de mujeres que han contribuido al mundo de la astronomía y la astronautica, Hipatia de Alejandría, Caroline Herschel, Henrietta Leavitt, Annie Jam Cannon, Vera Rubin, Jocelyn Bell, Asunción Catalá, entre otras muchas más. Si queréis conocer más sobre la contribución de las mujeres en astronomía, no dejéis de visitar la exposición virtual Con A de Astrónoma, disponible en la página web de Astro y que podéis acceder en la descripción del vídeo.